Porque vos hablas de, de una violencia sostenida a través del tiempo que viviste violencia sistemática con Fabio a lo largo de la historia. Claro, sí. Entonces es que yo lo viví él, yo el tiempo, yo siempre dije, yo yo, yo lo viví él. Eh, o sea, cuando él, nosotros juntábamos, cuando nosotros juntamos, él, él tomaba alcohol. Claro. Sí. Y ahí se ponía violento. Yo me junté con él cuando estaba cuando ah digo con el alcohol se ponía más violento. Y mira, no que no cuando estaba tomando, para los dos o tres días, no sé si le afectaba el alcohol, no sé, pero a los dos o tres días era violento. Ah, y partir... Se ponía, se ponía, sí, se sí, ponía así. Eh, Negrita, a partir de que de que vos lo denunciaste, que esta periodista te ayudó a, a, a tomar, o sea, a, a llevarte a denunciarlo, eh, ¿qué pasó estos años que nosotros no supimos? ¿Vos él te amenazó, él trató de. Porque también es una especie de manipulación lo que quiso hacer el otro día, perdón. Llevar, ir juntos a... claro. al, juicio, al juicio para mostrar que estaba todo bien. Claro, pero, pasa que, mira, yo digo la verdad, ¿no? Después que yo, hicimos el, el, que yo hice la denuncia, bueno, tuve como un año más o menos sin. No, un año no, pasó, después que pasó la restricción, todo. Él volvió a la casa y era era como es, porque yo la había dejado sin trabajo, porque yo esto, porque yo aquello, porque todo, todo era yo. Él nunca se hizo cargo de nada. Claro, claro, porque bueno. él... Y yo le digo, bueno, pero si al final y al cabo le digo... Porque era? Era, era siempre así, vos me dejaste sin trabajo, perdí todo, culpa tuya, culpa de que me engañaste con una chica de 30 años y, y era todo lo, era continuamente siempre lo mismo. Claro. Pero él vuelve a tu casa entonces... vivía en la casa donde está él ahora ah. que estará, dos, estará pasando la esquina donde vivo yo sí. y él venía venía así o sea para a decirme que yo le dejé sin trabajo que yo lo dejé sin esto que yo le digo fue ¿sí te cargo un día vos las cosas digo no me eché toda la culpa a mí pero fuiste vos que me denunciaste y todo eso sí, bueno, pero, digo, Fabio, sí pero, pero fue el que te levantó que la te, mano que, que el... claro, pero fue el, ahora... el que te levantó la mano porque eso es lo que y no sí, podemos verdad. dejar de decir vos fuiste a denunciarlo porque es claramente que, eh, tuvo es que, que ver con eso. Es que así, si sí, él, él lo niega, si no, él no, lo niega, no, luego, pero yo siempre que le dije, sí. ¿por qué no decir? Mira, te digo más, yo te, te, digo, una, te digo más vos, Flor. Sí. Cuando se armó todo el quilombo, todo ese quilombo, yo le digo, Fabio, ¿por qué no te venís juntas? Mira como, de, no sé de qué miércoles me pasó en la sí. cabeza. Le digo, Fabio, ¿por qué no te venís conmigo? Le digo, y así se pasa todo, y te queda y después te separas, y los separamos, y te quedas. No, no, porque vos a mí me hiciste que te queda mal, y era no, digo para que venía así para juntarse no, quédate ahí donde está nomás mm, ahora Cristina, ¿por qué eh, en la pericia psicológica que se ventilaron en el juicio vos decís todo lo contrario? porque acá en las declaraciones tuyas decís que, que, que al todo lo contrario Fabio ha sido muy generoso conmigo nunca me ha criticado, ni menospreciado ni humillado, tampoco me controlaba jamás me pedía explicaciones en otra parte que larga estamos hablando de la, del peritaje oficial ¿no? hecho se, se le pregunta uh -huh. sobre otras cuestiones que tiene que ver y negás ¿no? que el molde ha sido violento. Eh, y también, dentro de estas mismas pericias, hablan de una situación tuya con respecto al tema del alcohol que lo deja realmente muy marcado. Eh, digamos, just la justicia en estos puntos. ¿Alcohol a quién? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿De quién, ¿Quién toma alcohol? ¿Fabio? No, vos. Dice que a nivel visomotriz y del test de Bender surgen indicadores de alteraciones que podrían ser compatibles con consumo abusivo de alcohol, independientemente de la precariedad que se observa por la baja escolarización tuya. Y que vos relatás que eh, consumías alcohol en reiteradas oportunidades y que eso también te traía hasta problemas con tus hijos. Todo lo que estoy contando acá está en las pericias Igual, las Pablo, cuales se acostumbra al... ese informe, porque qué tiene que ver la baja... Él, bueno, es, están... yo, te voy, yo te voy a contar por qué, por qué dicen del alcohol. Con yo... consumir alcohol ¿no? A ver la, si te escucho, sí. negra. Ellos dicen del alcohol. Mm. Yo, yo, yo le había dicho que eran tres meses cuando él me pegaba antes de denunciarlo. Mm. Porque me vivía pegando porque yo le dijera que él claro. era el padre de mi hija, sí yo le dije... Dije, yo sí tomaba alcohol porque aguantando trompadas me había tomado un vaso bien y ni, ni le escuchaba pero no era porque yo vivía alcoholizada claro. pero voto, eran pero, los tres pero... meses que él vivía golpeándome porque yo le dijera que era el padre de la chica pero Cristina aguanta para aguantar los golpes. y cuando me dijeron cuando a mí me dijeron eso de, de la pericia no pero... sé por qué lo hice yo eran por mi hijo, porque mi hijo lloraba mami, mira papi, mam pero eran por mi hijo yo a mi hijo los adoro, yo sé que ahora estamos distanciados con mi hijo pero para mí, ellos eran mi vida Está bien, pero ah, Cristina... Entonces está diciendo, perdón, no, no, no, dos perdón. Perdón, minutos, Pablito, sí. porque según lo que está diciendo ella, sí. ahora sí, sí, sí, pero la familia. es que lo hizo, claro, Para. digo, mintió, habría mentido en esta declaración por sus hijos no, que no, le lloraban no, por el padre. Pero no son declaraciones importantes, no son, declaraciones. Es declaraciones. Importante. son, son eh, el análisis que hace el perito oficial.